Max Verstappen es el nuevo bicampeón de la Fórmula 1 en este 2022. Tras haberse consagrado con un poco de suspenso en el final de esta carrera disputada en el circuito de Suzuka. Y también eh, al verse beneficiado por una sanción a Charles Leclerc. Que cortó una chicana en la última vuelta de la carrera. Y lo que se dio este fin de semana... En Japón fueron unos entrenamientos eh, lluviosos en el día viernes y después una clasificación en piso seco en la que el propio Verstappen eh, mostró el buen rendimiento del RB18 al sacarle casi tres décimas a sus perseguidores de Ferrari. Ya para el domingo lo que se preveía era una copiosa lluvia que se desató una hora antes de, de la carrera sobre el circuito japonés y que eh, generó que la carrera tuviera una largada un poco complicada con un despiste de Sebastián Vettel, con una primera vuelta en la que se despistó Carlos Sainz, después en la que Alex Albon tuvo un problema técnico y finalmente con eh, la llegada de un autoseguridad y después con una bandera roja, un tractor... Eh, que lo utilizaba los auxiliares de pista, estuvo durante eh, en el asfalto y pasó muy cerca de Pierre Gasly, lo que motivó una lluvia de críticas hacia la dirección de carrera, eh, al recordar también el fatal accidente de Jules Bianchi en la temporada 2014, también producto de un despiste del piloto francés que terminó bajo una grúa y que bueno después de varios meses de agonía terminó falleciendo en julio de 2015. Pero volviendo a la carrera, hubo una gran neutralización que duró más de una hora y finalmente la dirección de carrera volvió a la actividad eh, poco antes del anochecer de Japón y con una carrera de cerca de 40 minutos. Y en esta nueva eh, fase... De competencia, Max Verstappen logró sacar una buena diferencia. Primero con neumáticos de lluvia intensa. Cambiando después a neumáticos sin intermedios. Y poco a poco el holandés fue sacándole distancia. Abriendo una brecha importante sobre el piloto monegasco de Ferrari. En el caso de Leclerc, eh, el legaste conocido del auto de Ferrari. Poco a poco lo fue relegando hasta que la última vuelta se vio eh, prácticamente casi superado por Sergio Pérez y una mala maniobra en la última chicana lo obligó a salirse de la pista y eh, verse recargado por 5 segundos eh, en la clasificación final. Esta misma sanción que, que, obtuvo, que tuvo Charles Leclerc provocó que Max Verstappen lograra la diferencia necesaria para consagrarse campeón y también por el, la cuestión de que la FIA otorgó el total de los puntos de la carrera más allá de que se dieron 28 vueltas de las 53 pautadas para este GP de Japón Max Verstappen tuvo una aceleración un poquito apagada porque no sabía bien si era campeón pero finalmente la FIA y la Fórmula 1 decretaron al holandés como bicampeón de la Fórmula 1 contanos ¿Qué te pareció esta consagración y este polémico GP de Japón de la Fórmula 1?